country beautiful people like orange has allowed me to connect with people all over the world who would have known i would have never known that i would be able to like connect with so many people around the world that's crazy yo and that's what i live with bonchar b magazine espérate ¿Dónde está pero que ¿cómo que se va bonchar magazine vamos a ver bonchar es que esto está medio lento también Bonchart. can you help me Jessica Bonchart. ahí está, oh salió le mandé el request a Bonchart Magazine dime, déjame que tú tienes enciéndeme Sí. Happy birthday, happy birthday. Gracias, mi amor. sube esta vaina, sube esta vaina. Lene, buscamos un trago. Molestar. Mira. Me Ay, puse dale. a beber por ti y ya se me acabó por el último ching ahí ¿eh? es un vino pero se me salió el barrio y tuve que meterle en ese vasito se apure que estamos oye no importa lo que importa es el momento y lo que es feliz buscando. verdad que sí? aunque Mira. sea un papel es como yo digo es lo, la intención bajo esa ese vaso, la intención que tiene ese vino, cuando tú lo tragues, puede venirte en papel de, de baño. Tú cosa. me estés entendiendo. Aunque mira, el papel de baño no se va a aguantar, lo que va a ser limpiado, pero se absorbe. Mira, te tenía aquí, pero ahora está allá. Ahora es más humilde que nunca. Happy Birthday. En vez de tú estar con gente famosa, rica, le está dedicando tiempo a tu gente. Ahora que eres grande para mí. Gracias felicidades, bendiciones inmensa. Era un ser muy bonito. Ay, ¿verdad que sí? Gracias. ¿Verdad que sí? Esta gente me va a hacer llorar. Ay, ¿qué es que lo que ustedes quieren? Que yo me ponga en la no, no, lo que pasa es que eres especial y Dios te está dando lo que lo para lo que tú has trabajado. Más nada. Solo es... Mira, ya, ahí está, mira. Antes de que le dé chance a otra gente, oye, lo hizo Patty. Te adoro, te adoro, gracias por estas palabras, gracias. Mi amor. Gracias. Ah, gracias. Te, robé, te robé la foto, oíste Ahí ven. Gracias, inmensa, ¿verdad? Gracias, baby. Que Dios te bendiga, ya tú sabes. Pásala bien. Gracias, mi amor. Bye. Ay Dios, pero la gente a mí me, me sabe en el lado débil. Ustedes me conocen. Sabe en el lado débil. Evie. de.